Hola de nuevo, YouTube. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, gracias a Dios? Bueno, para empezar esta nueva serie de anecdotarios, pues voy a estar contando aquella vez que me rasgué un ojo con un paquete de galletas. Sí, así de absurdo. Pero, esta solo es mi opinión. Oye, pero, ¿pero tu opinión es negativa o es positiva? Oye, sí, ¿y, y tu opinión? Eh, eh. ¿Es destructiva o es constructiva? ¿Y si no te quiero escuchar? ¿Por qué no me importa tu opinión? Oye, ¿y si a mí me gusta el helado de fresa. No, a ver ¿sí no, se no, no, si te callas, te no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no no no no Bueno, como no. contexto... No. No. Por allá del 2017 o 2018 pues solían existir en latinoamérica unos de estos paquetes llamados maxitubos Bueno, solía comprar de estos y me sobraba para varios días por eso Bueno el punto No hace falta aclarar que eran como 30 centímetros de grande Bueno El punto es que en una de esas me chocó contra el ojo y pensé que no iba a ser mucho problema. Pero a la, pero a la hora de llegar a la escuela... Me andaba doliendo con la luz solar. Ya, imagínense esto. Estás tranquilamente paseando por los pasillos de la escuela. Porque ya ya sabes que entregaste todo, ya tienes tu lonche. Y ahí en, el, y ahí en las mesitas besa a un niño agonizando ante la luz solar bueno ese era yo bueno de ahí fue lo normal mis, mis papás me llevaron a me, me llevaron a consultar y y pues sabían y pues se habían dado cuenta de que me había rasgado la córnea del ojo que para quien se lo pregunta la corda es, es como una membrana transparente que protege el ojo Básicamente me estaba doliendo porque la luz solar entraba directamente a mi ojo Sin nada Bueno, me dijeron que, que, que, me dijeron que usaron los que gotas, que llevaron parche O que eso fue durante unos días y ahí se calmó todo Si te gustó el video, te agradecería mucho que dejes tu like y tu suscripción. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, nos veremos en la próxima. Adiós. Bueno, que te quedas aquí suscríbete por favor de nuevo te lo pido es difícil hacer el acento británico